¡Hola a todos! Bienvenidos a Deco Casual. soy Sergio. Hoy toca tutorial sobre campanas extractoras, sobre extracción de humos en tu cocina. Te diría que va a ser rápido y fácil, pero no. Hoy vamos a hablar largo y tendido sobre campanas extractoras y aún así no vamos a contar ni la mitad de lo que hay que saber. ¡Vamos allá! Lo primero que tienes que saber es que hay dos formas de limpiar el humo de tu cocina. La primera es cogiendo ese humo, pasándolo por un filtro metálico que retiene parte de la grasa y la que no la retiene pues pasa a través del motor, se va pegando, va una chimenea, se va pegando y al final sale a la calle. La segunda forma que tienes de limpiar el humo de tu cocina es hacer lo mismo, pasarlo por un filtro que se queda parte de la grasa, luego pasa por el motor donde se queda pegada parte de la grasa y al final pasa por un filtro del tipo que sea, normalmente de carbón activo aunque hay otras tecnologías y ese filtro lo que hace es eliminar los olores de el humo que está absorbiendo y devuelve el aire no a la calle sino a la propia cocina. El primer tipo de extracción, la que va el aire a la calle, hay que saber que no es solamente cuestión de ponerme una máquina que es mejor o peor, sino que depende de la instalación. Entonces te puedes comprar la mejor campana extractora del mundo que si tu instalación es un desastre mmm, vas a conseguir no que funcione bien sino que funcione peor que con una mala campana. ¿Por qué? Pues porque la instalación no da suficiente rendimiento para poder sacar ...todo lo que expulsa la campana... ...entonces pues bueno, ahí es un tema complejo... ...que normalmente la instalación no se puede modificar... ...porque forma parte del edificio... ...en muchos casos es parte de la comunidad... ...y entonces pues bueno, hay instalaciones... ...que son demasiado largas o son demasiado pequeñas... ...o hay un pájaro muerto dentro de la instalación de extracción... ...que bloquea la salida... ...o el vecino del sexto, esto lo he visto... Eh, decidió que no quería nunca más que le hubiese la comida del de abajo y puso cemento y la bloqueó y del sexto para abajo pues todos tienen una campana se puede comprar la campana que quieras que lo mismo te va a dar porque el cemento está ahí puesto entonces esa es eh, un tipo de extracción eh, es interesante este tipo de estación saber que evidentemente como, como todo el aire va a la calle, pues bueno, aunque te compres una campana económica que no filtra muy bien, pues ya está, la grasa se irá pegando al motor y al tubo y sale a la calle y te limpia bastante bien la cocina. Por contra, eh, tenemos otro tipo de extracción que es la estación con filtro. Entonces, esa extracción con filtro mmm, ya requiere que te gastes más dinero. El filtro eh, se va saturando, o sea, el carbono va reaccionando, anulando los olores y hay que sustituirlo. Tiene dos ventajas muy importantes eh, en comparación con la estación a calle. La primera es que no depende de una instalación, con lo cual, en, a priori, aunque tú no tengas una salida de humos adecuada o el vecino de sexto te haya bloqueado la salida de humos, pues tú pones la campana y da igual, llegas, pum, colocas y el aire volverá a la estancia y la segunda es una ventaja económica muy importante cada día más el precio de la energía cada día es más caro entonces pues bueno hay que saber que en otoño o en primavera en climas templados pues bueno tú tiras el humo a la calle todo el humo que sacas a la calle todo el aire que tiras a la calle tiene que volver a entrar en el domicilio en tu vivienda con lo cual por cualquier rendija con cualquier gatera se va a colar al interior, entonces si el clima es templado, pues ya está, pero si estamos en climas más bien extremos o temporadas del año que la diferencia entre dentro de tu casa y la calle es importante, tienes que contar con que todo el aire que entra va a volver a entrar, entonces si estás en verano a 40 grados en la calle y tú tienes en tu casa el aire acondicionado opuesto, todo el aire que tiras a la calle está refrigerado, es aire eh, que has utilizado el aire acondicionado para poner la temperatura que te gusta y lo que entra de en la calle entra a 40 grados y en invierno al revés entonces muchas veces no somos conscientes de la potencia que tiene una campana extractora o sea un ventilador de los que te da aire en verano para refrigerarte un poquito y refrescarte no tiene nada que ver con una campana extractora entonces tú compras una campana extractora de 700 metros cúbicos o de 900 metros cúbicos la conectas a luz eléctrica y antes de poner la chimenea el tubo pones la mano encima y eso son palabras mayores, entonces tienes que contar con ese chorro de aire, tienes que verlo al revés, ese chorro de aire que está saliendo a la calle está entrando en tu casa, entonces imagínate en invierno que pones la campana en la ventana, la enciendes para que entre aire de la calle frío, eso estás consiguiendo, entonces con carbón activo tienes esa ventaja de que eh, es una ventaja económica, cuesta dinero el carbón activo, hay que cambiarlo, cuesta dinero otro tipo de filtros como filtros de plasma, eh, hay que cambiarlos cada 10-15 años, tienes soluciones buenas, que son quizás más caras pero que a la larga mmm, la energía vale mucho dinero y en consecuencia a la larga pues van a ser rentables. También es importante saber cómo cocinas, no es lo mismo cocinar fundamentalmente con vapor que cocinar comidas con mucha grasa y también hay cocinas que no re, hacer pasta o comer pasta pues no es, un, no es un plato que tenga mucho olor, sin embargo hay otros platos que tienen mucho olor, entonces de cara de cara a grasa y de cara a olor, pues siempre la estación a la calle va a funcionar mejor que, eh, que la estación con filtro de carbón Una vez determinado el tipo de campana extractora que vamos a utilizar, si es calle o carbón, vamos a empezar a hablar de calidad, de prestaciones y de estética. Calidad. ¿Qué es calidad, madre mía? Entonces, eh, bueno, digamos que... Mmm, para hablar de las campanas extractoras, vamos a decir que en general no hay fabricantes de campanas extractoras, sino que hay marcas de campanas extractoras, esto que en otros productos que ya hablaremos como grifería, como mueble de cocina, da lugar a mmm, políticas comerciales eh, con muy poca ética, eh, pues bueno, aquí va a ser generalmente así. ¿En qué sentido? En el sentido de que generalmente no siempre, pero generalmente, mayoritariamente, una marca de campanas lo que hace es elegir un mando a distancia para su campana, que no lo fabrica él ni lo diseña él, sino que coge un mando genérico de un proveedor X, el que sea, y luego coge un motor del mercado, el que sea, y coge una botonera, la que sea, y compra unos filtros, los que sea. Y todos esos elementos que compra ya hechos, simplemente diseña una campana donde van a encajar esos elementos y la chapa de la campana o la estructura de la campana pues la puede fabricar ella o puede contratarla a un taller externo entonces básicamente son ensambladores de componentes que lo que hacen es al final construir esa campana bien las campanas más económicas llevan los componentes más baratos y como lo más importante de esas campanas es el precio, la mano de obra también es importante porque van a precio. En consecuencia se van a hacer siempre en los países donde la mano de obra es más barata con los componentes más baratos. Perfecto. Normalmente eh, tú esperarías que esas campanas extractoras fueran de marca desconocida, una marca asiática, mmm, llamémosla Kung Fu, me lo voy a inventar. Eh, pero la realidad es que no es así. Entonces, pues bueno, hace año y medio, dos años, sí, eh, tuvimos un proyecto de cocina donde había una campana que había que poner una campana económica porque el presupuesto era el que era. Entonces, pues bueno, yo de campanas buenas sé mucho, de campanas baratas sé poco, eh, porque al final tampoco es que haya mucho que saber. Decides lo que te quieres gastar y en base a eso compras una y otra, total que la cliente eligió una campana económica. Bien, al cabo de dos semanas. Otra clienta diferente pues cogió otra campana económica, muy parecida, pero de otra marca. Marca de Electrodomésticos famosa y conocida A, Marca de Electrodomésticos famosa y conocida B. Le dije a mi montador, vamos a ver mmm, qué tal van estas campanas, la A y la B, y vamos a ver, porque son económicas y eh, a ver, por, por recomendar al cliente una más barata, eh, dentro de las baratas, cuál puede ser mejor. Montó la A, fui a verla, fenomenal, montó la B, le llamé y yo, ¿qué tal la B? Mejor que la A? Es la misma, Sergio. Cómo que es la misma, idéntica y efectivamente fui a verla y es el mismo aparato con los mismos filtros, con el mismo motor con la misma botonera, con el mismo librito de instrucciones pero en uno pone marca A y en otro pone marca B y en ambos está hecho en un país que no vamos a mencionar pero que está en Asia B, fantástico, entonces estas campanas baratas, económicas que son mmm, la gama de primer precio, ni siquiera es gama baja, es primer precio van a estar siempre si tu presupuesto de campana sin impuestos ni instalación no llega a 200 euros, me estás comprando eso. o sea No quiere decir que si vale más de 200 euros no sea eso, pero eso de 200 euros para abajo, lo que pagas realmente tú es una campana de primer precio. Entonces la puedes encontrar como marca de electrodomésticos prestigiosísima A y marca de electrodomésticos prestigiosísima B. Aparte de eso, ¿cómo más la puedes encontrar? Pues bueno, hay marcas de campanas extractoras que son exclusivamente y específicamente marcas de campanas extractoras y entonces dice la gente mmm, este es un fabricante de campanas, esto no es una marca kung fu vendida con la marca es un fabricante de campanas pues tampoco te puedes encontrar con marcas de campanas extractoras que las incluyen en sus catálogos directamente con su propia marca incluso también quien eh, las mete las comercializa pero no están en sus catálogos, es decir, tú encuentras la marca de campanas que es una marca exclusiva de campanas que solo hace campanas y que se llama marca A y entonces entras en su página web, te bajas el catálogo en PDF de ese fabricante o de esa marca y mmm, anda, ese modelo concreto no está en el catálogo, entonces son productos tácticos que son productos de precio y que no se incluyen en el catálogo por diversas razones, las que sean de prestigio o las que sean de precio, porque así no hay un catálogo de referencia sobre el que te haga un descuento, sino que el que te la vende te va a decir, no, esta campana es de la prestigiosa marca A, vale infinito y te la dejo con un descuento maravilloso en este precio al final, si pagas menos de 200 euros, es un producto de primer precio ni siquiera gama baja también, una tercera forma de encontrar estas campanas son prestigiosas marcas de fabricantes de campanas marca A y entonces esa marca A saca una segunda marca que se llama B, vaya, es decir, la marca Fulanito saca una, un catálogo específico de campanas económicas, se llama Menganito y en pequeñito pone by Fulanito, entonces, ¿por qué no lo meten en su catálogo principal? Porque es un producto de primer precio, ellos son una marca prestigiosa y tienen un prestigio y una calidad que es lo que les da de comer, pero si quieren llegar a un cliente de primer precio, pues tienen que sacar un producto más económico, entonces te puedes encontrar menganito by fulanito, y entonces ya pues depende del cliente, si el cliente quiere comprar una buena campana, el vendedor le dirá, cómpratela de fulanito, porque menganito by fulanito, pues no es lo mismo, por eso lo ponen en otro catálogo. Y el cliente que quiere comprar un pollo grande, gordo y que pese poco, pues le dirán ah, esto es fulanito, la línea económica locos, fantásticas y maravillosas. Por encima de eso, ¿qué tenemos? Tenemos cada campanas de gama baja y gama media. Estas campanas pueden estar hechas más cerca de donde tú vives o seguir estando hechas en Asia. ¿Por qué van a ser mayoritariamente hechas aquí? más cerca, eh, porque como son ensambladores de componentes pues la mano de obra realmente no es tan importante compran el motor, la botonera, el mando, pum, lo unen y ya está entonces la mano de obra para una campana donde el precio ya no es ya es más elevado y no es tan importante porque tiene componentes de mejor calidad el porcentaje de mano de obra ya no va a ser tan significativo y en consecuencia se pueden hacer perfectamente en un país eh, europeo en este caso de esas campanas te vas a encontrar eh, igualmente básicamente mmm, campanas de marca A que las fabrica la marca B, totalmente habitual y campanas hechas efectivamente por la misma marca o ensambladas por la misma marca que la comercializa. Mm, en general no es ningún problema. Mm, de hecho, nos diría que mi campana favorita de techo en estos momentos es una marca de una marca, es una campana de una marca y sin embargo el fabricante es otro y ese fabricante la ha hecho con las especificaciones que le ha indicado la marca que comercializa la campana y me parece la campana casi perfecta eh, siempre que se puede poner esa campana porque cabe la pongo y es una muy buena campana y no pasa nada porque esté hecho por otra marca pero en este caso está usando un producto de una gama media o en caso de una campana dicho media alta una vez dicho esto eh, vamos a hablar de prestaciones. Entonces, en prestaciones, pues vamos a hablar de por qué una campana vale más que otra, pero teniendo presente y teniendo en cuenta que al final eh, las prestaciones, el papel lo aguanta todo, son prestaciones sobre papel, eh, que vamos a creernos que son verdad, pero una buena campana es una buena campana y una campana barata es una campana barata. Es decir, mmm, mmm, mmm, es complicado, pero es así. Entonces, eh, lo primero que vale dinero de una campana es la capacidad en metros cúbicos del motor. Olvídate de fórmulas en internet, de en fórmulas en páginas de fabricantes, cuántos metros cúbicos tiene que tener mi campana. Todas las marcas van a decirte, van a tratar de que te compres el motor más grande porque es el que vale más dinero. Bien. Realmente, el motor de más potencia extractora es interesante no porque tú necesites 900 o 1000 metros cúbicos hora de extracción, sino porque sucede un poquito parecido a los coches. Si tienes un coche con un motor muy grande, cuando vas en la autopista o en la carretera, vas a pocas revoluciones, y hace poco ruido. Cuando tienes un coche con un motor muy pequeñito, tú vas a la misma velocidad que el grande, el del motor grande, y el coche va con muchas más revoluciones y en consecuencia hace mucho más ruido. Entonces, una campana de 900 metros eh, cúbicos, la ventaja está claro que si tienes una necesidad puntual de sacar 900 metros cúbicos hora de tu casa, pues lo pones al máximo y lo saca. Pero realmente la ventaja es que si tenemos una campana que tiene cuatro botones, uno, dos, tres y potencia máxima, al dos estás trayendo más que una campana barata al máximo entonces estás está extrayendo con un nivel de ruido muy inferior al de la otra entonces la gran ventaja de una campana con un motor muy potente es que en general la vas a tener al 1 o al 2, nunca la vas a tener al 3 rara vez y casi nunca al máximo y entonces pues hace un poquito ruido y luego si en algún caso te has olvidado de encender la campana y necesitas rápidamente por lo que sea sacar todo el humo se te ha quemado algo y está toda la cocina llena de humo pues le das y en un momento lo saca ¿La clasificación energética es importante? No, aquí tenemos, eh, este es un catálogo de campanas que manejo yo habitualmente y bueno, eh, como veis, pues bueno, la clasificación energética te la tienes que descargar de la propia página de la marca, la tengo aquí fotocopia de pegada porque en el catálogo no sale, entonces si analizamos la diferencia de consumo el consumo estimado anual entre una campana de una clasificación energética, por ejemplo, A y una C, pues vamos a ver que la diferencia en kilovatios es escasa y si tú multiplicas el precio de kilovatio también, es un ventilador, entonces eh, al final tu consumo en una campana extractora anual va a estar en cuanto en tanto a 14 euros al año, entonces el ahorro que puedas conseguir por clasificación energética es escaso. El segundo punto mmm, que determina un poquito el precio de una campana va a ser los filtros, entonces los filtros son eh, un punto muy importante si es carbón activo es fundamental porque toda la grasa que no retenga el filtro va a volver ya a tu cocina mientras que si es extracción pues no es tan importante porque la grasa que no retenga el filtro pues va a pasar al motor y del motor eh, al tubo, y del motor al final se, se quedará con esa grasa pegada, se secará, se pondrá dura y funcionará peor, y al final tendrás que sustituir la máquina. Pero eh, en carbón es mucho más importante. Entonces, el filtro, lo primero que pagas es la cantidad de filtros. Las campanas más económicas van a tener un único filtro que va a ser de un tamaño tan grande como sea necesario para la campana, y en consecuencia, cuando vayas a meterlo a lavavajillas, pues. Mmm, cabe muy mal en el lavavajillas porque es demasiado grande, sin embargo unas campanas que ya estén un poquito mejores, van a tener filtros más chiquitines, cuanto más chiquitines son los filtros pues es verdad que tienes que soltarla más veces el filtro, pero eh, luego en el lavavajillas entra muy cómodo y es muy importante hacerlo con regularidad, o sea, lavar los filtros en el lavavajillas es muy importante porque si están ya llenos de grasa pues van a funcionar por la campana y va a retener menos grasa aparte de eso que tenemos, tenemos filtros que son metálicos como este, pues Bueno, este es un filtro metálico que, eh, que ya está, que es lo que es y, y listo. Y luego estos filtros si los metes en el lavavajillas a alta temperatura y con abrillantador puede, no siempre, pero puede que se pongan oscuros. Entonces, algunos eh, filtros llevan una capa de acero inoxidable como esta otra, veis, de esta capa de acero inoxidable lo que hace es que aunque se ponga negro, la, la malla metálica que hay por detrás siga brillando porque la acción y no se ennegrece y luego por supuesto en las gamas más altas pues vamos a tener filtros maravillosos como este que tenemos aquí que es un filtro de 14 capas que como podéis ver no tiene nada que ver con el filtro de una campana de gama media que es lo que estamos viendo en estos momentos y que luego eh, además pues, pues si os fijáis pues, este es un filtro que va con imán y en consecuencia pues no tiene ningún elemento mecánico que se pueda deteriorar y que se pueda llenar de grasa y suciedad en recovecos que tengas que limpiar Después de los filtros que más tenemos tenemos la botonera. La botonera puede ser mecánica, una botonera mecánica es una botonera de clon, clon, clon, puede ser una botonera eh, lineal o puede ser una como esta que es rotativa. Y ya está, 1, 2, 3, luz y se acabó. Y luego tienes botoneras electrónicas, entonces las botoneras electrónicas son botoneras eh, en las que tú pulsas y lo más importante de la botonera electrónica es que la mayoría de ellas, no todas, la mayoría de ellas, tienen una función last time. Entonces la función last time es una función que deja... La campana al mínimo durante 10 minutos, al máximo durante 5, depende del modelo, ni siquiera de la marca. O sea, en una misma marca hay modelos que lo hacen de una manera o de otra, incluso lo último que hay son eh, modelos que digamos que se quedan muy por debajo del mínimo, es una brisa nada más y se quedan pues, un par de horas eh, funcionando en un rumor que tú no oyes y que acaban de limpiar no solo tu cocina sino incluso acaban de pasar por ese filtro de carbono o echando y renovando el aire de tu, de tu vivienda echándolo a la calle. Entonces, pues bueno, eso es un poquito lo que habría a nivel de botonera electrónica, que es muy importante. El cuarto elemento importante de una campana extractora es la iluminación. Aquí estamos un poco vendidos, en su momento sí que había campanas con mejor iluminación, hoy en día lo sigue habiendo, pero ya las gamas altas y muy altas, eh, porque el resto de gamas pues vas a tener la iluminación que viene con la campana y nunca va a ser una iluminación eh, maravillosa. Es lo que hay. Eh, siempre recordaré que había una campana de una marca. Había dos modelos, uno tenía, el mismo modelo tenía dos luces, dos lámparas, y el otro tenía tres, la diferencia de precio era en catálogo 40 euros, lo que vale una lámpara solo se vendía la que tenía dos lámparas. Entonces, hoy en día la iluminación en la mayoría de las campanas va a ser iluminación LED, te recomiendo que consume muy poquito, muy poquito, muy poquito, son focos de 6 vatios cada uno como mucho, en consecuencia cuando cocines ten de encendida la luz porque no consume nada, y si quieres una campana que ilumine mejor, pues tienes que irte ya a campanas de gama alta o muy alta. Finalmente, a la hora de hablar de, de estética de campanas, pues bueno, tenemos eh, las mal llamadas campanas decorativas, que decorativas tienen poco. Esto es un poco parecido a, a los televisores en los salones, que durante años y años hemos tenido televisores con tubo así de grande, que encajaba en el salón, en la decoración y en la estética del salón, pues eh, como un pulpo en un garaje. Entonces, pues bueno, a nivel de, de campanas decorativas, la mayoría de ellas nos hemos acostumbrado a verlas. Una cosa horrorosa de hacer inoxidable colgada en la pared, pues ya está, eh, ya vemos la decorativa, pero decorativa no tiene nada, sí que hay algunas que son decorativas efectivamente y que aportan un diseño con unos acabados en bronce, tal y cual, eh, son, modelos de gama más alta, ¿por qué?, porque si el cliente está dispuesto a pagar 200 euros más por un diseño, eh, pues también lo estará dispuesto a pagar por, por la calidad del producto y por las prestaciones, entonces, pues bueno, encontrarás algunas campanas que se pueden considerar con decorativas a partir de los 500, 600 euros euros de, sin impuestos y sin instalación mm, mi opinión que no hay electrodoméstico, esto es para crearme enemigos, no hay electrodoméstico más bonito que el que no se ve en consecuencia desde mi punto de vista las campanas más bonitas pues son pues, como la que tengo aquí las que no se ven y están totalmente ocultas dentro de los Decorativas las de té invertida en acero inoxidable, que vamos a llamarlas decorativas las de cristal inclinado pues vamos a llamarlas decorativas para hacer un televisor ahí pero que se, se está cayendo y luego ya lo que más vendemos, lo que más prácticamente todo lo que prescribo siempre es una campana que va a estar dentro del mueble, va a estar totalmente oculta, tiene la ventaja estética de que va acorde al resto de la cocina, no se ve, no, no tenemos que verla, tiene la ventaja de almacenamiento de que al estar dentro de un mueble, el, lo que es el resto del mueble se puede aprovechar para almacenar y dentro de esas campanas pues tienes precios de todo y capacidades y prestaciones de todo. En general podemos decir que sea como sea la campana, si es extraíble, si es de las que ya están de hacia afuera, si es integrada, si es decorativa, todas van a tener motorizaciones y prestaciones para llegar eh, a lo más alto y hasta cierto punto a, a lo más bajo. Finalmente eh, hay que hablar de las campanas de techo, estas campanas llevan muchos años en el mercado, ahora se han generalizado mucho, son campanas que están enrasadas en el techo y son las que colocamos casi siempre cuando vamos a isla o vamos a península, la única razón para no colocarlas y colocar una campana de las mal llamadas decorativas es el precio, porque son más baratas. Las que bajan del techo con forma de t invertida están más cerca de la placa y necesitan tener un motor más pequeño. No hace falta tantas prestaciones como las campanas que están en el techo, que están más altas, tienen una instalación técnica más compleja y además requieren un motor de más potencia. Entonces estas campanas pues, son un mmm, producto muy interesante, también las he puesto y eh, las ponemos no tan habitualmente, pero se pueden colocar en, en pared, o sea, eh, en el techo, pero pegado a la pared en una bancada de cocina normal, tú tienes tu fuego y en lugar de tener una campana decorativa o una campana dentro del mueble, arriba en el techo tienes una campana de techo. Entonces, pues bueno, es un producto que me gusta mucho, es un dolor de cabeza porque realmente cada una, o sea, la instalación es mucho más compleja que todas las demás y cada una tiene un sistema de instalación diferente y hay que analizarlo con cuidado para ver que no tengamos problemas porque además como el motor es tan potente pues eh, hay que andar fino porque si la instalación no está bien hecha pues luego todos son eh, molestias, problemas y pequeños detalles que pueden, que pueden darte mucha guerra a la hora de de que te satisfecho con el funcionamiento de ese aparato mis favoritas, mis favoritas serían mmm, las que no requieren mando a distancia porque van conectadas por infrarrojos con la placa de manera que en función de la potencia de la placa eh, la campana de techo se regula automáticamente ya sola a más potencia o menos y además en la propia placa tienes un botón para poder apagarla, desconectarla o hacer lo que quieras con ella sin tener que usar mando a distancia porque mando a distancia es un poco drama eh, acaba con filtro transparente, eh, danzando por la cocina y no es ni minimalista ni estéticamente bonito, mando a distancia con filtro transparente. Entonces, eh, esa es una ventaja técnica muy importante en una campana de techo. También me gusta mucho que no tengan luz, porque creo que es un error que una campana de techo tenga luz. Si tiene luz, esa luz nunca, de momento, en general no coincide, es muy difícil que coincida con la luz del foco que elijas para tu cocina. Entonces, mirar al techo y encontrar dos luces de dos colores diferentes, no, no es estéticamente perfecto. Y en consecuencia, pues bueno, es mejor que no tengan ninguna iluminación y tú iluminarás tu cocina, tu isla, con focos, eh, los focos que ponga el electricista por, por foco de tu cocina, sin más. ¿Y qué más decir de las campanas de techo? El color. Eh, volviendo a lo de caramba enemigos no hay electrodoméstico más bonito que el que no se ve y en consecuencia eh, siempre las colocamos blancas, normalmente las que trabajamos, las que prescribo son en campanas blancas que tienen un ral concreto y entonces lo que hacemos es pintar el techo a ese código de color concreto de la campana para tratar de que sea lo más parecida posible y que pase lo más desapercibida posible. ¿Te ha gustado? La campana extractora es uno de los elementos más importantes de tu cocina, en mi opinión los elementos más importantes son el mueble de cocina y el pavimento porque no los puedes cambiar y luego a continuación para mí ya viene la campana extractora porque de tener una buena campana extractora a no tener una buena campana extractora entendido como buena que sea buena y que funcione correctamente en base a la instalación que tiene hecha pues bueno, vas a tener que limpiar mucho más la cocina, se va a ensuciar mucho más la cocina, se va a deteriorar mucho más el mueble, en y vas a estar mucho más a disgusto, con lo cual para cocinar a gusto en tu cocina tiene que ser bonita, tiene que estar limpia y tiene que estar bien iluminada, y para eso es muy importante una buena campana extractora. Un saludo y hasta la próxima.